Su familia, la doctora Almonó Viendo el, el, el programa Dice Gustavo Quero, allí en La Peña Pitágoras, saluda a mi madre Que siempre está en sintonía con tu programa Se llama Luisa Quero, allí en La Peña Bueno, viéndonos a través del, del Facebook Nuestra transmisión en Facebook Live, en vivo ahí Gracias a ti Gustavo Quero Ramón Paulino Hernández Viendo el programa, ahí le damos el Inmediatamente pues el saludito Agradecer eh, a Josefina Rodríguez Viendo el programa eh, Gracias a mi directo amigo William de Jesús Salvador Por ese, por ese mensaje tan lindo Por esa llamada tan, tan directa este médico destacado De San Francisco de, de Macorís Y que trabaja labora también pues, en Santiago Ahora sí, ¿verdad señor director? El, el, el tecesito está más decente pero déjame tomar un traguito, ¿verdad? Porque estoy mejor garganta Con el permiso de ustedes, muchachos. Bueno, no sé si, entonces eh, no voy a después de esta parte voy a tratar el tema en toda su extensión porque vamos a ponernos con, ahí con Luis Abinader y su participación en la cumbre iberoamericana. Vamos a ver de nuestro presidente. Eh, ¿Cómo le fue por allá? Vamos a ver. ...fundamentales para superar coyunturas que amenazaban con destruir los cimientos del crecimiento y de la prosperidad. En consecuencia, consideramos como un aporte valioso la propuesta que el gobierno de Costa Rica presentó a las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, orientada a la creación de un fondo para aliviar la economía COVID-19. Se trata de un sólido punto de partida para que en el contexto de esta conferencia nos enfoquemos en lograr un apoyo significativo para este objetivo. En ese sentido, desde nuestra Secretaría Pro Tempore. Trabajaremos arduamente para el establecimiento de un fondo de recuperación y reestructuración que sea la base de una gran alianza regional por el desarrollo y que facilite no solo la recuperación post-pandemia, sino el tránsito hacia un nuevo orden económico justo, verde y sobre todo sostenible. Es imperativo diseñar estrategias de gobernabilidad que avalen la estabilidad política y social de la región que deben, a su vez, fundamentarse en políticas económicas dirigidas a lograr plenamente la Agenda 2030. Esto solo es posible si se pueden cerrar las brechas del financiamiento con el menor costo posible para los países en desarrollo. De lo contrario... Los gobiernos de la región podían encontrar serias dificultades para realizar las inversiones en infraestructuras y garantizar las políticas sociales necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Señores y señores, debemos evitar otra década perdida. Es un gran desafío, pero estoy seguro de que juntos saldremos airosos. Cuenten con República Dominicana como un aliado inquebrantable, que trabajará de manera incansable para que sobre las bases de nuestras diferencias y similitudes caminemos juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, pues ahí ustedes vieron la, la participación de del presidente de la República Dominicana un ambiente muy cuidado lo vi muy rozagante parece el hombre ya se calmó un poquito lo vi lo vi ahí muy bien pues eh, el, el tema que iba a tratar el de hoy eh, no puede República Dominicana continuar por el derrotero que va hay una mafia establecida eso no es ponernos a cerrar un par de colmaditos con la fabricación de veneno bajo la forma de alcohol. Eso no es alcohol. El metanol lo utilizan como carburante, como refrigerante, como combustible. Y es lo que le están metiendo a la gente. Y es lo que la gente está consumiendo en fábricas clandestinas, que yo lo voy a demostrar a ustedes, algunas de ellas, incluso aquí en San Francisco de Macorís, que pudieron cerrar. Y esa mafia no es en colmaditos. Hay una mafia organizada con los sellos, con todo. La gente va y compra un ron más barato con la etiqueta que cree del ron y está comprando veneno. Dijo el director del Instituto de Patología Forense, Sergio Salita Valdés, que las primeras horas en que se consume este, este tipo de, de combustible, es lo que está consumiendo la gente, metanol, vayan al diccionario para que ustedes vean lo que es. Dice que pone el, el hígado duro, porque imagínense ustedes si lo ponen, si lo ponen por ejemplo, en la batería, si lo ponen en, en los vehículos para, como refrigerante, si lo utilizan como combustible, y lo importan, o sea que es una mafia, no es de un grupito, aquí es un grupo grande, eso hay que traerlo de fuera, hay que tener esos permisos y dar esos permisos solamente a aquellos que lo vayan a utilizar en la producción en masa de, de artículos que tienen que ver con este con este material eso no puede seguir así señor presidente aunque el señor presidente ya tomó la iniciativa de hacer una investigación se están cerrando y que han funcionado siempre porque es una mafia que funciona a grandes niveles y que mueve cientos de millones de pesos y que le ha causado un escándalo terrible viéndonos en una época de salvajismo más de 100 muertos en lo que va de año de 2020 con los 100 que tenemos y los 310 que habían, 410 muertos, estamos hablando del 2020 para acá, de enero del 2020 esta fecha. Entonces no podemos agarrarnos con eso, no podemos seguir permitiendo que llegue la muerte a los hogares, producto de que un grupo de desgraciados agarra, le mete toda esa basura, le pone una etiqueta. ¿Ustedes creen que eso se distribuye dos y tres botellas? Se distribuye en el país y tienen una agencia de cómo distribuirlo, de fabricarlo. ¿Ustedes recuerdan una guaguita que yo demostré aquí? Con eh, todas esas balanzas, todos esos sellos, todas esas cajas y todo preparado. Listo para venderse. Y un hombre, el viejito de la guagua, porque decidió colaborar, dijo dónde estaba la fábrica. Entonces eso no puede seguir. Ahora dominicanos hay que reflexionar. ¿Cómo usted por dar 75 pesos por una chata, porque se lo va a encontrar barato, usted se va a meter un veneno? Y no voy a decir del cleren, porque el que bebe eso sabe que los haitianos odian a los dominicanos, lo fabrican ellos. Y yo mostré aquí una fábrica clandestina, todos esos, todas esas barricas de metal llenas de toda esa basura putrefacta, de hedionda, dicen... El Ministerio Público que interviene la policía Que tuvieron que utilizar oxígeno Cuando destaparon esto Porque muchos de sus agentes de la intervención se desmayaron Entonces es importante que ustedes adquieran conciencia Por hacer barato esto Si usted no tiene el dinero para comprar Una cuestión que usted pueda consumir y sepa Que no le va a causar daño Aunque ahora hay una confusión tremenda porque están utilizando marcas grandes. Brugal ha tenido, yo voy a traer mañana dos videos, donde Brugal dice, mire, nosotros tenemos unas etiquetas y unas marcas para que ustedes sepan cuándo el ron es nuestro, es legal, y no consuman basura. Y usted en la botella, en la presurizada, usted va a ver un sello que tiene unas luces que dan, ellos dan una descripción completa, pero ya se están atreviendo a falsificar esa grandes firma. ...no es solamente un asunto del clerén y del triculí... No, ...no, no, no, no, no... ...es un asunto que va más allá... ...es una mafia millonaria... ...que mueve millones de pesos... ...y que está establecida en todo el país... ...yo voy a presentarle a ustedes... ...una fábrica clandestina en San Pedro... ...dos fábricas clandestinas en Santo Domingo... ...una fábrica clandestina en Navarrete... ...hoy interceptaron una fábrica clandestina... De ese que no, no debe llamarse el alcohol porque el alcohol Tienen que llamarle veneno en botella en San Francisco de Macorís Lo que pasó en Moca, los tres que murieron Los ocho amigos que murieron en un mismo vecindario Entonces, todo eso tenemos que hacerlo Comenzar a tomar medidas Consecuencia, usted es una fábrica Cerrado todo el mundo, que este vino aquí Se asimila a un crimen, 30 años para todo el mundo Y cuando le metan 30 años, ojalá que aprueben nuevo El código penal nuevo Para que le metan 40 Buenas noches Sí, dígame Pitágora, el celular tuyo? Sí, sí, sí se, se cayó la transmisión porque esta Guasabra de celular que tenemos, mañana pondremos Otro más, no tuvimos tiempo hoy Bien, gracias Pitágora de, eh, el dominicano sí. que toma eh, quiere suicidarse, porque yo vi un reportaje que tú publicaste hace mucho. Sí. Eh, eso tenía eh, hasta, hasta desechos de, de, de, de seres humanos, es decir, es, es, es y cosas de animales muertos, una ferocidad. Así es. Eso, eso es increíble, ¿y cómo la gente bebe eso? Y si ellos están en eso hospital, eh, a, a los romos de aquí es porque eh, toda esa compañía y el ejército y el gobierno y la, y la República Dominicana le tenemos sí. miedo a los haitianos, los haitianos nos no estamos haciendo que acá por, por, por, fuera del cajón Pitágoras, estamos temblando cuando vemos haitianos nos morimos de miedo, aquí, a, a, aquí no hay hombre ya, se acabó, se acabó el ejército y, y, y policía y autoridad y presidente, aquí no hay nadie aquí entran los, los haitianos y hacen lo que les da la gana aquí aquí en este país de base de los haitianos ya entonces de poco sí pues reitero me dice Gustavo Quero Pitágoras ahorita mi madre no pudo eh, escuchar el saludo lo reitero allí en la peña Luis asquero a la madre de Gustavo Quero que es fanática de este programa no pero eso no es un asunto de una mafia de una cosita de Clerén ya que se ha muerto y, y pendejo aquel que compre esa basura sabiendo que los cristianos nos odian Y son nuestros enemigos Y que hemos mostrado documentales de esto Pero las personas que quedan atrapadas en eso Tenemos que verlas como enfermas, como adictas Ese es el gran problema Son adictos El que es alcohólico es un adicto igual que la cocaína, la marihuana Peor Queda, Crea una situación de dependencia psicológica peor Y está demostrado que mueren más por el consumo de alcohol, por el problema de la cirrosis hepática, cáncer, todo este tipo de cosas. Entonces ya el presidente tiene la voluntad política, eh, todos los militares, el ministerio público, hay que aunar esfuerzo y denunciarlo. Cuando usted conozca una fábrica clandestina hay que denunciarla y tomar medidas fuertes. ¡Ay, qué pena que no estemos aquí en Corea del Norte! Porque miren, Kim jong un la agarra, lo fusila todo públicamente y ahí no vuelven más nunca a fabricar una. en China comunista. Ay mamacita linda Lo ponen en el parque, lo ejecutan con fusil Hacen una transmisión por la televisión nacional Eso manda un mensaje Aquí no le hacemos así Pero si aquí usted agarra Y Exhibe los nombres los muestra a la televisión nacional Por asesinato Por eso era que yo decía del cúmulo de pena Ilimitado Indeterminado Aquí le pusimos 60 años El cúmulo del nuevo código penal cuando se apruebe ya por finalmente ya 105 diputados Dijeron no Las tres causales no van para estar en paz con la iglesia Para ellos reelegirse y su cosa bien Por la razón que fuese Pero Yo A veces me asusto Y me paso En, cierto, en ciertos análisis cuando Cuando lo estoy haciendo Pero no se puede permitir que, que eso siga creciendo Más A la hora que usted exhiba los nombres y por lo que decía del cúmulo de pena Ah, murieron 100 personas Ah, pues mira Tú haces así Por cada persona que murió Tú tienes 40 años Ese fabricante le vamos a meter 400 años Murieron ahí en esa comunidad Estoy hablando del nuevo cólico Penal Ojalá que fuera así En una sola comunidad Y se supone que fue de esa fábrica Murieron 8 personas Ah, bueno, pues Tú tienes ahí 320 años para que se lo distribuyan Como buenos hermanos, no hay que ser así ¿Verdad? Estoy diciendo Es un ejemplo, ojalá y que se tome la voluntad Política para eso Vamos señor director entonces antes Porque tengo muchas cosas, otro tema Pero tengo aquí, antes a nuestro Naturista, Eduardo González Que ya hace tiempo, puntual, está por ahí Pero quería tomarme un poquito